El niño Sebastián, quien fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Oncológico del Departamento de Santa Cruz el 5 de septiembre, donde lamentablemente pierde dos riñones, fue trasladado a Brasil. Así es como se tenía ya previsto de que el niño sea tratado en el vecino país, exactamente en, en el estado de Sao Paulo. Ya ha sido trasladado, ha sido, ha salido el, su vuelo ha salido a las 8 y media. Él ha ido acompañado, por obviamente, lo, por los papás y dos médicos que lo van a acompañar hasta entregarlo en manos allá de los médicos también de Brasil, eh, médicos este, del Ministerio de Salud. Por su parte, el aspecto jurídico continúa, ya que durante esta jornada tenía que declarar el médico Roger Raúl Moreno Buchón, pero fue suspendida. Sí, claro que sí, este, de acuerdo a lo que se tenía previsto, él tendría que haber este, declarado, porque él lo pidió a través de sus abogados, de su defensa, pidió este, declarar y este, decir su verdad, porque él no ha dicho nada hasta el momento. no. Entonces queríamos escucharlo, no hemos constituido al lugar, pero el fiscal este, optó por este, primero este, informarse sobre su salud y el médico que lo atiende a él este, dijo de que él no estaba en condiciones porque había tenido un preinfarto agudo con eh, la ruptura de dos venas este, este, del cardio, entonces este, era un poco... Eh, eh, ...imposible, digamos, tomarle las declaraciones... Que ...o preste su declaración en, ese, en esas condiciones. El asesor legal de la familia del niño Sebastián... ...indicó que el gobierno siempre estuvo apoyando a la familia. Hemos tenido muy buena participación de, del gobierno... ...del Ministerio de Justicia, del, del Ministerio de Salud... ...ellos han otorgado todas las condiciones... ...para tema de, de documentación, el tema de pasaje, ...ellos han cubierto el tema... Y obviamente el compromiso continúa, ¿no? Eh, de que el gobierno este, le siga haciendo seguimiento. Esperemos que sí. Esperemos que el gobierno siga este, atendiendo a esta familia que, que, lo, que, la, que lo necesita, ¿no? Eh...